Muy, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de información en informativo EZDB matutino. Muchísimas gracias a todos ustedes por eh, pues acompañarnos una semana más. Gracias de verdad por eh, acompañarnos, por estar en esta eh, sintonía a través de las páginas oficiales tanto de Diario del Volcán como de Enlace Zapotlán. Mi nombre es Daniel García y bueno pues antes eh, de iniciar con la información de lleno Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi amigo y mi compañero Milton Iván Peralta Director General de Diario El Volcán Milton, ¿Cómo estás? Buenos días Muy buen día y buen día, buen lunes a todos los que nos están viendo Y pues aquí estamos para dar toda la información Ya ven que Daniel anda medio triste porque perdió sus chivas No, los ¿Cómo crees? Pues, ni modo, hay que a levantar el ánimo, ¿no? Con mucha información porque este fin de semana estuvo lleno de fiesta y de color en Amacueca, Tuzpan, Gómez Faría, Zapotiltic con arranques de ferias, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Eh, y sí sí, sí, tristeza sí. aquí en Zapotlán con la derrota de Mazorquero, ¿no? En el campeón de campeones. No, de hecho, este íbamos por el ahora sí que íbamos por el por la doble remontada, ¿no? Pues sí, Tanto... pero lamentablemente el al autogol como que bajó la moral no y, eh, sí, digamos, la verdad sí se, se cayó el equipo sí fíjate que ahí este pues prácticamente mazorqueros iba iba iba por un por un gol prácticamente pero también lo que platicamos no el, el viernes pasado Que tanto daño le iba a hacer el, el ritmo no hay que considerar que por ejemplo a la de Durango eh, tenía descansado dos tres semanas no y mazorqueros se aventó cuatro juegos más estos dos y aparte viajando y todo pues sí tuvo un desgaste importante pero bueno sí mismo. sí sí pues, pues imagínate todo lo que y de pretexto que vas a ponerle a tus chivas no pues ahí <risa> de <risa> plano se, se, se echaron mucho para eh, atlas sobre todo se echó, se echó mucho para atrás no también pero bueno mismo, ahí están otra vez en semifinales atlas buscando llegar a nuevamente A una, una final a ver qué Sí, general, pues. ¿Qué tal les va? Pues va, va en semifinales. Se va a enfrentar al equipo ¿no? de Tigres. Este, los horarios se van a dar a conocer el día de hoy. Así es de que. Pero Cruz Azul se le complicó. O el Tigre se le complicó mucho el Cruz Azul, ¿no? Al final como que. Ah, ¿sí? Terminó pidiendo. Pues de hecho, el de hecho. Partido final, ¿no? Pues de hecho perdió, ¿eh? De hecho en el partido ¿En perdió, el partido, perdió. Perdió en el partido Eso le da esperanza al Atlas ¿no? De, de decir, pudiera darle la sorpresa y ganar a un Tigres Que en cuanto hombre por hombre Pues es mucho mejor que Atlas, ¿no? Ah, sí, sí, sí, definitivamente sí Entonces, pues Esa es la, la La cuestión, así es de que Pues bueno, vamos a ver este, Qué es lo que, lo que sucede Oye Milton, estamos viendo ahorita ahí en imágenes Ahí abajo de ti este, Pues ya tenemos la línea de, de Whatsapp para que nos estén comunicando, pues, eh, nos, nos, mensajitos. nos manden un, un, un mensajito. Ya tenemos, eh, pues esta esta línea de WhatsApp. Más déjame ver cómo, cómo este. A ver, la idea es que en el WhatsApp nos hagan, bueno, aparte de de saludos, comentarios, sobre todo las denuncias, ¿no? Que es lo que venimos manejando y a partir de ahí, pues, mucho del trabajo que se hace, ¿no? Sí, sí, sí, así es así de que... que... De esa forma lo puede hacer la, la gente de, ya ahora sí, anónimamente, ¿no? Sin que se sepa quién es y porque en Facebook, bueno, de algún modo quedaba el registro, ¿no? De quién está haciendo la denuncia y hay gente que nos animaba, entonces ahí está con el WhatsApp, nos llega en privado nosotros y ya nos ponemos en contacto, si es necesario. Así es, Milton, pues bueno, pues ya está, ahí apareciendo, eh, ahora sí, la, la línea. Ahí de, de WhatsApp para que pues bueno pues puedan dejarnos un mensaje al 341 198 -06 79. Esa es la línea de WhatsApp para este pues bueno ya sea para algún saludo para mandar algún mensaje privado. Y bueno pues ahí está eh, la línea para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno pues sí a grandes rasgos vamos a comentar rápidamente lo que sucedió deportivamente pues se iba por una doble remontada no entre el equipo de mazorqueros y el equipo de las chivas mazorqueros que perdió en el partido 4 goles por 2 este, y pues eh, un partido que inició pues bastante parejo yo creo que un poco más inclinado para el equipo de, de, de mazorqueros sin embargo pues caen eh, prácticamente cayeron dos anotaciones de, de un estirón y pues cuando pensábamos que caía el segundo gol que era el tercer del marcador global pues pensábamos que ya todo estaba perdido sin embargo pues el equipo de mazorqueros se empezó a descontar yéndose al descanso simplemente con un gol de desventaja de nueva cuenta este en el segundo tiempo era eh, irse con todo prácticamente irse para poder hacer este, este eh, partido para poder igualar en el marcador sin embargo pues un disparo en el cual... Eh, pues se le va debajo de los pies a Andrés Mendoza, este jugador defensa del de Mazorqueros pues obviamente descontroló la jugada y el portero Moreno pues nada pudo hacer, este nueva cuenta teniendo dos goles de desventaje después pues un disparo por parte de la, de la delantera del equipo de de de Alacranes, pues ahí fue donde acabó las eh, esperanzas y bueno pues este equipo merecidamente se coronó como campeón, el equipo de este, los alacranes de Durango, quien es el campeón de temporada, o mejor dicho, pues el que se llevó el campeón de campeones, ¿no? Entonces, pues ahí está parte de esta información, y pues el Guadalajara que perdió por eh, tres eh, goles, eh, por tres goles a, a, a dos, tres goles a dos, un marcador eh, en el partido eh, de, de empate de uno por uno, pero en el marcador global pues se queda con la desventaja, que pues prácticamente todo, todo el segundo tiempo fue a favor del de conjunto de, de las chivas, pero pues bueno, no, fue hasta más o menos los últimos minutos ya, cuando este el jugador JJ Macías pues fue el que hace eh, pues ahora sí que descuenta en este marcador, sin embargo, pues bueno, pues no les ajustó para poder llegar a la a la igualada, así es de que pues ahí está, pues la, lo que íbamos como una remontada Como una doble remontada Pues no se pudo Milton, pero bueno Pero no todos malas noticias para Mazorqueros pues no Porque también ganaron lo que viene siendo El sábado Y así pasa ah, sí. la semifinal Sí, sí, que hay Sigue que competencia, Hay que recordarle ¿no? Hay que recordarle a la gente Que este No es primera vez ¿eh? que, que Mazorqueros llega a una semifinal Usted recordará que en el, los años de los ochenta y tantos, por ahí, no no me, no me no recuerdo muy bien. No había pues, nacido ¿eh? Eh, No, yo todavía no <risa> nacía, pero el equipo de Mazorqueros este ya había llegado a una semifinal que fue contra el equipo de Cruz Azul Hidalgo, esta, este equipo filial de, de la máquina cementera, en donde pues en penales perdieron. De el, en, el, el, en lo que fue en la visita a, allá a la cancha de, de este equipo de Cruz Azul entonces y fue fíjate fue el, el, la, lo, lo triste no Milton porque perdieron y prácticamente deja de participar el equipo de mazorqueros en competencias este, profesionales hablando en el tema del fútbol mexicano así es de que pues eh, Mazorqueros es la segunda ocasión en su historia En la que llega a la estancia de semifinales de la tercera división Muy buen trabajo el que está, el que está haciendo este, este equipo, este plantel Pero bueno, vamos a ver qué es eh, lo, que, lo que sucede Así es de que, bueno, pues pasamos a más de la información Cambiamos eh, de notas, Milton, porque pues también tenemos una, una información bastante... bastante este Complicada Y pues eh, darlo, Dándole pues cuentas a, la, a, a Toda la gente Se volvió a registrar Milton Otro enfrentamiento en el En, en, en, el, en el pueblo mágico de Mazamitla Otra vez eh, La violencia llega a Mazamitla No es que se haya ido ¿no? Sino que ahí sigue Y pues resulta que un enfrentamiento Registrado la madrugada del sábado 14 En los límites de Tuzca, Tuzcueca Y Mazamitla donde al parecer dos jóvenes pierden la vida por impacto de arma de fuego Y se encuentran todavía sin identificar en el CEMEFO Uno de ellos, pues los dos son más o menos alrededor entre los 20 y 25 años uh -huh. de edad Y pues esto sigue complicando las cosas para la ciudadanía Y, y los negocios y la economía en Mazamitla ¿no? Considerando que la gente pues no, no va a querer Acercarse a este municipio por cómo están las cosas Esto pasó El sábado en la madrugada Y unas horas antes Había la Procuraduría de la Fiscalía El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República La FGR en Jalisco Abrió una carpeta de investigación Porque resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional La Sedena Realizaron una inspección de unos automotores En los cuales aseguraron un fusil calibre 556 milímetros con 658 cartuchos útiles, 16 cargadores, dos chalecos balísticos, un casco balístico y una bolsa con 2 60 kilos 60 gramos de marihuana. Eh, pues, estamos viendo las imágenes, estamos ahí. viendo las imágenes y pues bueno, siguen decomisando armas, sigue habiendo balaceras y, y la situación sigue caliente en la zona de Mazamitla, así que pues hay que hay que ver cuándo se soluciona esto, ¿no? Y, y, y recordar que esta semana llegaron más oficiales Más del, de la, del ejército a Guadalajara Para cuidar la zona metropolitana Para que no se les vaya a calentar mucho la, la zona también por allá Y pues sería interesante ver si, si de esos dos, más de 2000 elementos Que llegaron a Guadalajara Pues algo, algo más llegara para este, esta zona de Mazamitla ¿no? Que sigue muy complicado Sí, de hecho este, pudimos ver la presencia de lo que fue el ejército mexicano el día sábado en las oficinas de la de ciencias forenses no sé si a lo mejor estaba relacionado con con, con este enfrentamiento digo más tarde llega el, el comunicado ¿no? Eh, no llega, llega la, la, el comunicado pues para para poder dar pues con la con la identificación no entonces este posiblemente sí ya ves que eh, pues no es muy grato a veces también preguntar, ¿no? O, oigan, ¿por qué están aquí? <ríe> Porque no, no, no sabes ni, ni qué, ¿verdad? Ni Digo, qué. llevaba la mascota, a lo mejor me pudiera haber eh, defendido un poquito, pero pues bueno, pues son, son cuestiones ahí que... Mejor no, no le arriesgamos. Eh, sí, pero no, no le arriesgamos. Pero sí hubo presencia de la, de la, del ejército mexicano, esto ahí en la calle Zaragoza, que es donde están ubicadas las oficinas de ciencias forenses, le repetimos. A lo mejor con esto que estamos comentando pues pudo por haber coincidido pero pero pues el día de hoy vamos a, a, a pues, solicitar más de la información para ver qué fue lo que, lo que sucedió Oigan y bueno pues eh, teniendo más, más de la información fíjense que pues usted lo llegaste a presenciar Milton el día de ayer hubo oh, un eclipse este, lunar es eh, el primero que se registra aquí en, aquí en, en, en este año Y pues prácticamente eh, en lo que va en lo que va si, si nos ponemos a sacar cuentas En un año se han registrado dos eclipses ¿eh? sí. O sea, no contando desde enero a, a, a diciembre Pero sí desde que se generó el primero hasta la fecha que se genera el segundo es es vaya el segundo que se ha registrado en, lo, en, en un año prácticamente en, en, en un año nosotros llevamos cuenta en la vez pasada que pues está, estuvimos llevando el proceso no fue más tarde eh, este eclipse ahora fue un poquito eh, más temprano y bueno pues este, este el término de este eclipse de la luna de sangre se debe a que durante el eclipse, el eclipse la luna se ve de color rojizo, ya que la luz solar no llega directamente a la luna, sino que parte de esa luz es filtrada por la atmósfera terrestre proyectando los colores rojizos y anaranjados. Este tipo de eclipse ocurre dos semanas antes o después de un eclipse solar, como el que vimos pues, hace unos días. Recordará que hubo algunas partes en donde este eclipse solar no se no se puede apreciar por lo menos aquí en México hubo algunos puntos en donde sí medio se llegó a ver de ¿no? hecho aquí estaba normal. ahorita en la mañana muy clarito no como luna sí. llena muy, muy bonita sí sí sí este eclipse solamente puede ocurrir durante una luna llena cuando el sol y la tierra y la luna se alinean y la luna pasa a la sombra de la tierra el eclipse lunar total eh, pudo haber sido eh, pudo ser visto eh, entre las 21.31 31 horas tiempo del este de este 15 de mayo y a las 2.52 horas del 16 de mayo aquí en la ciudad de méxico y en lo que correspondió pues parte de la república mexicana eh, inició a las 20.31 horas y eh, su término total pues fue a la 1.52 horas y bueno fíjate milton también yo no soy mucho de astronomía ni nada pero ha habido diferentes teorías donde efectivamente cuando ocurre un eclipse lunar también bueno se ha mencionado mucho una regularización en el tema climático también ¿eh? entonces eh, pues bueno vamos a ver digo ¿Qué? hemos tenido un clima medio medio extraño porque medio, caliente. medio medio caliente medio frío por las noches este durante la mañana tarde eh, pues prácticamente un clima muy caluroso pues sí. Pero en la noche ya, ya se, se deja refresca. Se deja venir un aire este, bastante fresco. el meteorólogo para hoy es que va a hacer calor Durante todo el día y en la tarde va a estar eh, Nublado nubla, Nublado con nubes dispersas Durante la tarde Pero durante la Durante el día va a estar haciendo frío Va a estar haciendo calor uh -huh. Y la tarde ya va a estar más fresco ¿no? Así que pues va a seguir haciendo calor, en pocas palabras no pues anuncien sí. que vaya a haber una posible lluvia, así que el calor va a continuar por lo menos estos días. Perfecto Milton, bueno pues vamos a hacer la, el primer corte comercial vámonos a ir a una pequeña pausa, recordarles que bueno que ya, temos, ya tenemos línea de Whatsapp para que nos dejen eh, sus mensajes que es el 341-198-06-78 para que usted eh, pues nos pueda seguir Pueda mandarnos eh, su mensaje A través de la línea de Whatsapp Nosotros le vamos a estar dando eh, paso Y bueno pues vamos a estar pasando eh, Sus comentarios eh, Regresando del corte Vamos a tener más de la información porque Pues bueno pues eh, Iniciaron, inició de lleno con todo El tema de la feria Zapotiltic eh, La feria de la Pitaya Continúa en Amacueca Y bueno pues Tuxpan Ni se diga no, también tuvo eh, presentaciones espectaculares bueno todo lo que compete a la eh, región sur también tenemos información de Gómez Farías porque bueno porque pues, unos días después no digo ya tenemos como una semana de que fue el día de la madre pero bueno pues en Gómez apenas y lo y lo festejaron pues lo festejaron muy bien ¿eh? toda la información la vamos a tener después de este corte comercial pausa y volvemos el original de Amacueca te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades además puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini encuéntranos en primero de mayo también tenemos ventas de accesorios para café termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros, recuerden nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que eh, nos puedan eh, contactar, para que puedan dejar sus mensajes, la línea está completamente disponible para que usted se pueda eh, pues, comunicar con nosotros. Bueno, tenemos más de la información, vámonos a temas eh, policíacos y todo lo que aconteció en el municipio... De Zapotlán el Grande Y la región sur, porque fíjense que Motociclista choca en la calle Ramón Corona y Ocampo Aquí otra vez, aquí afuera bueno, vez. Pero no estaba, ahí no estaba yo Yo, eh, ¿dónde andaba? Ah, no sé, sí, andábamos en el fútbol, ya me acordé En el partido de Mazorqueros este, Durante la noche de este sábado Un joven de 20 años que condució una motocicleta Sufrió un accidente sobre los cruces de Ramón Corona Y Ocampo Aquí en el centro de Ciudad Guzmán paramédicos de la cruz roja mexicana estabilizaron al joven realizando su traslado a recibir atención médica tránsito y movilidad municipal tomaron conocimiento de este percas y bueno pues ya eh, como lo comentaba milton pues hace unos momentos pues yo la nota de eh, pues de la identificación de los dos jóvenes que bueno que también ya eh, se las dimos a conocer pero otro choque se registró rumbo al Fresnito, que dejó saldo de tres personas lesionadas. Durante la mañana de este sábado se registró un accidente donde dos vehículos chocaron de frente, un Nissan Zuru y una camioneta familiar. Los hechos ocurrieron sobre el kilómetro 101 más 100 de la carretera El Grullo ciudad Guzmán, justo en el ingreso que conecta la delegación de El Fresnito, municipio de Zapotlán, El Grande al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a dos masculinos y una femenina quienes fueron trasladados a diversos hospitales para una mejor valoración médica así es de que bueno pues ahí está parte de eh, la información ya como lo comentábamos también pues bueno eh, otro de los eh, accidentes también pues bueno fue el que eh, se suscitó también en la, en la glorieta de la zapotlatena ahí también se registró una un, un accidente pues también entre un motociclista y un vehículo fue lo que eh, pudimos eh, ver pudimos presenciar y otro de los accidentes también que se registró eh, fue en la cerrada de la calle Vallarta al cruce también con Ocampo no sé qué tiene Me esta quita. esta <risa> calle también este y bueno pues eso fue también la mañana del sábado en el que un motociclista arrolló un masculino de aproximadamente 60 años de edad al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar las primeras atenciones, trasladándolo al hospital regional para una mejor valoración médica, agentes de movilidad municipal tomaron conocimiento del percance y el de la glorieta de la Zapotlatena pues fue también un choque entre una moto y un auto también no. con graves lesiones terminaron tres jóvenes que viajaban en una motocicleta y que se vieron involucrados en un choque registrado la madrugada del de sábado, esto pues en el ingreso poniente donde está la glorieta zapotlatena también ahí acudieron paramédicos de protección civil para brindar los, eh, pr las primeras atenciones a tres masculinos eh, y bueno pues fueron trasladados a, a recibir atención médica al hospital regional, ahí la eh, personal de la comisaría de la policía vial pues tomó Cartas en el asunto para llevar a cabo, eh, pues tomar conocimiento de este percance. ¿Cuántos accidentes de motociclistas? ¿Tres? Sí. ¿Tres accidentes, Tres accidentes de motocicleta. El de aquí, el de. Bueno, un poquito más para atrás. Eh, el de arriba. <risa> el <risa> y de otro. El, campo, y el de la Zapotlana. La Zapo el campo con Ramón Corona, el eh, campo Sí. Con, no, y hubo el... otro. Ahorita que recuerdo, hubo otro. Nada más, no traigo por aquí ahorita el dato. Ah, fue en Constitución. La Constitución. Constitución y eh. Galeana, en donde incluso reportaban que la que fue una persona del sexo femenino quien atropelló a un joven y que se dio estaba, a la fuga, que estaba muy grave, ¿no, muchacho? Eh, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues cuatro accidentes de motocicleta de motocicleta en este en este fin de semana. Bastante, ¿todavía? ¿no? Bastantes accidentes y muchos de esos son por por exceso de velocidad o veniente sí de hecho y de no hecho no, no, más culpa a los motores, eh, también los automovilistas de hecho al parecer el, el registro que, que, que se tiene el, el accidente de aquí de, de aquí de este cruce eh, efectivamente sí fue por por exceso de de, velo de velocidad así es de que pues bueno, pues lamentable, ¿no? Hay pues que sí. manejar con cuidado, ya sea que traiga moto, bici o un automóvil, incluso como peatón, ¿no? Porque a veces los peatones te salen a, a media calle Incluso reportaban caros. incluso reportaban un, un, un accidente, el Alberto Cárdenas también, entró un motociclista y una, ah, y una, y una bicicleta, ahorita, ¿no? el anoche, anoche, fue anoche, anoche. Pero tampoco no, no se recibió algún reporto o algo Digo, hay que preguntar a ver qué a ver, a ver, a ver, pues, a ver pues, qué pasó Vamos cambiando no solo de temas Sino vamos cambiando también de municipio Sí, de municipio Con temas Ey. más alegres que <ríe> tanta <ríe> violencia Y tanto atropellado eh. Pues fíjate que el viernes estuve en, en Zapotitlán es de gira artística de gira artística <ríe> Y tuve la oportunidad de platicar con Panchito Oceano Presidente municipal de, municipal de aquel lugar Y hablamos sobre el inicio de la feria Que ya se dio el sábado con los recorridos Y las primeras actividades sábado hoy y domingo ¿no? Entonces vamos a pasar aquí la entrevista con Panchito Oceano Donde hablamos en el, el arranque de feria Pero también el viernes Zapotitlán fue sede regional Donde vino gente de promoción económica del gobierno del estado Que tuvo reunión con alcaldes regidores y directores o jefes de promoción económica de la región. Vamos a, a pasar el video para que nos platique Panchito de primera mano sobre todas estas actividades. Perfecto, muy bien, vámonos. Así es Milton, primero agradecerte tu tiempo y tu espacio a todas las personas que por este medio nos escuchan. Pues sí, ya bendito sea Dios, el día de mañana es el desfile inaugural de la feria eh, patronal Zapotiltic 2022 con el título del pueblo y para el pueblo claro, habrá es una, es una feria pensada en todos los sectores de la población todos los géneros y los gustos eh, musicales y artísticos vendrán grupos por ejemplo eh, eh, banda mariachi eh, grupos del recuerdo como ángeles negros el grupo indio, vendrá Dina Buendía, Cosmetadeo Ramón Crisóstomo, algunos comediantes, creo que está pensada para todos los gustos de la, de la población y hago una cordial invitación a las personas aquí del municipio, delegaciones, agencias y a todas las personas del sur, del sur de Jalisco que nos, que nos gustan acompañar. Todos los eventos van a ser gratuitos, eh, es entrada libre, va a ser en el Teatro del Pueblo, en el Foro de Arte y Cultura Pepe Villa, en el Jardín Principal. Por supuesto, uno de los objetivos principales es lo que tú recaudas de la feria e invertir en la feria, y es una derrama económica, ¿verdad?, de las personas que participan en el área gastronómica, en el área de bebidas, en etcétera, todos los giros que vendan ahí, pues van a tener ventas importantes, es lo que esperamos. Y bueno, es una forma de reactivar la economía, que desgraciadamente después de dos años no pudo haber, no pudieron realizarse festividades por el tema de la pandemia, pero hoy por hoy ya, ya es propicio realizarles y las tendremos aquí en Zapoteltic los próximos eh, 15 días, que es el 14 de mayo, el día 29. Bueno, el día de hoy tenemos, esperamos eh, al secretario al secretario de la SEDECO aquí del Estado de Jalisco, eh, viene aquí a hacerse presente, vamos a hacer sede de la región sur, donde vienen varios varios homólogos, presidentes municipales del distrito, donde vamos a tener una charla con él muy importante sobre, sobre los sectores eh, que se pueden promover en cada uno de los municipios en cuestión económica, para crear, para crear pues, eh, eh, eh, eh, puntos de inversión donde podamos tener algún tipo de polo de desarrollo eh, eh, regional, ¿verdad? para apostarle pues, a la región sur de Jalisco que es una de las más productivas del estado con un saneamiento agroindustrial te comento, por ejemplo, aquí en Zapotitlán tenemos una, un, una aeropista muy importante, queremos ver la forma de que se pueda rehabilitar para poder sacar de aquí mercancía aquí tenemos en la zona, es una zona eh, agroindustrial muy importante, tenemos el tema de los verdes, el tema de los aguacates, etcétera Hay que ver ciertos polos de desarrollo que se puedan poten potencializar. También viene una, una capacitación para los directores de promoción económica de cada municipio en el tema de, mejor, de mejora regulatoria, ¿verdad? Creo que debemos estar trabajando a la par en, con los municipios, en su, en su departamento de promoción, así como sus departamentos de de reglamentos para poder tener una mejora regulatoria y así eficientar tu trabajo, eficientar tu recaudación también municipal y sobre todo ver los sectores más importantes que tienes comerciales en cada municipio. Agradecer a todas las personas, a ti Milton por tu tiempo que me otorgas, a las personas que nos escuchan e invitar a todas las personas que vengan a Zapotecí a sus fiestas patronales. Bien, Milton, pues ahí está y tuvimos parte de la, de la información y pues bueno, pues muy interesante de Zapotiltic y y Tuzpan ¿eh? también no, no, no se queda atrás. Sí, el Tuzpan, vamos a platicar lo sucedido en el siguiente bloque, ¿no? Pues sí, Entonces, sí sí sí. Este curso de capacitación eh, sobre mejoras regulatorias de los gobiernos municipales, ¿no? Uh -huh. Y también sobre el arranque de la feria que se dio ya el pasado sábado con el desfile inaugural. Y la primera noche artística en el Foro de Arte y Cultura, con la Feria Zapotitic 2022, la edición del Pueblo y para el Pueblo. Eh, el programa dio inicio con la banda Apasionadas y el norteño Estilo de Rancho, así como la cantante Cosme Tadeo, quien hizo vibrar a los zapotitenses. Recordemos que esta feria será del 14 al 29 de mayo. Muy bien Así que para que todos los días va a haber actividades y también nos vamos a estar transmitiendo los eventos que estén sucediendo en el foro Tanto en la página de Milton Iván Peralta como en el enlace Zapotlán para que si no pueden ir pues por lo menos en redes sociales estén viendo los Sí, aquí, ¿no? fíjate que este, pues bien, muy bien, así está ¿Qué, qué me fijo? El asunto No, no, no, fíjate que, que bueno pues <risa> Me, me tocó, me tocó ir A capturar algunas este, Imágenes Milton a, a Zapotiltic Precisamente el sábado Para, eh, y precisamente Con el tema de Cosme Tadeo ¿no? Cosme Tadeo que es un es un eh, Ex vocalista de una Banda muy reconocida Como lo es este Banda Pequeños Musical okay. Este, y pues eh, Por ahí algunas personas Nos comentaban, ¿no? que eh, pues haz de cuenta que estábamos viendo a un pequeño musical de hace, de hace 30 años no Porque este vocalista fue quien, quien pues generó yo creo que un, un 60% de las canciones de los éxitos de esta, de esta agrupación no Y la verdad también la transmisión en vivo porque no, no solamente la estábamos, eh, pues digo nosotros que ahí estábamos Pues pero... Eh, nos fijamos a través de, la, de las redes sociales, que la verdad tuvo muy, muy, muy, este, un impacto muy bueno, incluso bueno los encargados por ahí también nos dieron a conocer ¿no? que fue una respuesta muy positiva, así es de que pues esperemos que esta y otras más pues, sean, sean agradables, va a haber eventos durante toda la semana. Por, desca, por, por destacar algunos, algunos eventos, Milton, eh, y me quiero ir hasta, la próxima, hasta el próximo fin de semana, el domingo, para ser en específico. Eh, va a haber un partido de leyendas de exjugadores del Guadalajara a las 12 del día en el Llanito. Estamos invitados, de hecho, ya nos mandaron la invitación. Y por la noche en el foro este va a estar Dina Buen Día, para la música que la gusta, que la apasiona la música de mariachi, la mu la música ranchera y bueno en que le gusta también esta artista de, de una trascendencia importante en la música del género regional mexicano pues bueno pues ahí está, con, va a estar completamente gratis entonces pues yo creo Milton que ahora vamos a tener una estancia este importante en, en Zapotiltic de nueva cuenta, pues sí nos vamos a sacrificar con la birria de allá no, eh, sobre todo <risa> sobre también. todo eh. Pero bueno, muchas actividades en Zapotiltic y mañana, día de mañana vamos a presentar otra parte de la entrevista con Panchito de Sedano, ya hablando de, de otros temas que están dando importantes allá en Zapotiltic y entre ellos pues la entrega de, de equipo a Tránsito, Seguridad Pública y Protección Civil. Mira otra vez, otra les vez voy, les otra van a entregar equipo a Protección Civil. Y, a y aquí en Guzmán nomás más pura. Y aquí pues. Eh, pues nombrar las gracias, eh. Pues pero muy bien, pues vamos a otro municipio que también está engalanado y está de fiesta. Como es el municipio de Amacueca, que están con el Festival de la Pitaya. Este fin de semana se llevó la coronación de la reina del festival. Y recayó en esta chica, Nicola Zavala. Que fue, se convirtió en la nueva soberana de esta fiesta. Quedaron como princesas, Key López e Isabel Solano. Fue una, fue una noche... De fiesta importante. Porque el espectáculo fue muy bueno. Porque estuvo el Circo, circo Dragón. Llevando un espectáculo de primer nivel. El domingo fue la tradicional venta. De, de pitayas y sus derivados. Y además de artesanías y otros productos. Eh, uniendo de macueca. Como es la nuez y, y el café. Y estuvieron los concursos. Del, el, uno de los más seguidos. El, el comelón de, de pitayas. Así vimos son las imágenes. De ¿eh? niñas. Eh, niños mujeres y hombres para ver que en el concurso quién comía más pitayas en menos tiempo y ahí pues, estamos bueno, viendo las imágenes Milton imágenes precisamente de, de la de la coronación de la, coronación de la, la, de la, reina. De la reina de la pitaya y cuántos cuántos fines de semana faltan Milton para fines, para el que viene y el este que viene y el último y que el ya uno. sería el último pues dos fines de semana es que hay la oportunidad de, de irse ha habido muchísima gente mucha respuesta para y que donde quiera de Amacueca, así que se llena y hay quien se ha llevado ese tour de Amacueca, Zapotuspa ¿no? donde están los tres de fiesta incluso Sayula también estuvo de fiesta ese fin de semana y termina hoy el festival Rurfiano para quien quiera darse la vuelta, pero bueno, pues ahí estuvo la información en, en Amacueca a grandes rasgos, que sigue cada fin de semana la fiesta sábados y domingos con conciertos venta de productos y música y mucha diversión en uno de los pueblos más bonitos de, de la región. Y fíjate, Milton, que reiterando un poquito lo de Zapotiltic por la hora en la que era, que ya casi eran pasito de las 12, me sorprendió la gente que, que estaba ahí en el, en, en el jardín, ¿no? Te digo, también hay puntos en donde pues incluso hasta la gente se va a pie, ¿no? Digo, no te puedes preocupar por, por el camión urbano. Y pues en Amacueca Pues aunque te preocupes no hay, no hay carro. <risa> <risa> y en Amacueca pues vimos la misma, la misma respuesta ¿no? Ah no sí y... en Amacueca el domingo era estacionar el, el carro a la entrada de Amacueca Y aventártela caminando todo ¿Cuánto se hace el... del ingreso a, al jardín principal? Caminando Bueno depende del paso porque en realidad Pero todo en, está ver, en el caso en el todo, paso tuyo todo, todo está no pues no sé porque todo está lleno de puestos Y te vas Ajá. parando vas viendo o sea no es nomás caminar por caminar. O sea, ahí está ya los puestos de ventas de productos de ahí, desde la entrada hasta el centro. ¿Qué te gustó? ¿Unos 15 minutos caminando? Posiblemente sí. Pero como te vas quedando parando, pues igual puedes hacer una hora dos horas, Entonces, o ni siquiera llegar al centro. ¿no? Calculamos una distancia, por ejemplo, aquí en Guzmán, del jardín al santuario. Del ingreso un poquito, al. al... El, un poquito más. Sí. Al, al, a lo oh. mejor un poquito más abajo, ¿no? Pero. Pero sí, es aquí tiene que ver mucho el, el hecho de que no te vas a ir directamente, o sea, vas viendo los negocios ah, no, sí, y sí, los sí, puestos sí. que están alrededor venta de, de todos esos productos. Sí, pues vi que ahora mucha gente estuvo, incluso figuras políticas, ¿no? Anduvieron por ahí. Ah, sí, allá anduvo eh, feliz feliz este Pepe Guerrero. No, sí lo vi. Después de, la, de levantar a el polvorina aquí en Guzmán se fue a la fiesta en Macueca Y <risa> sí, por ahí también vimos a Esquer Ahí en, una, en un negocio de café También ahí ah, promocionándolo bueno, y, anduvo, Pero la verdad Muy bueno el café Acordemos que anduvo de gira y llegó a Techaluta sí. Y de venida llegó aquí Guzmán Y se fue a Macueca precisamente Y si quieren Si no pueden ir, tener la oportunidad de ir a Macueca Y quieren probar café de Macueca Pues Aquí a la vueltita está Mágico Exacto, Café, exactamente así es de que... Sí. Ah, un mágico Café aquí en primero de mayo, casi sí. adelantito de Plaza del Río, está y es oriundo de, de Amacueca, Ya tienen el sembradío. Pues si quieres Milton, vamos a presenciar el comercial, nos vamos a ir a, un, a un corte comercial y ahorita volvemos porque pues, todavía, todavía nos cuelga algo de tiempo, este, <risa> así es de que Milton, por favor, así es de que, pues ahí estamos... En esta eh, información Recordarle estamos transmitiendo Completamente en vivo, ya tenemos línea de Whatsapp, es el 341 198 0678, todavía me ha costado poquito trabajo aprendérmelo, pero bueno Pues ahí está, en su y, pantalla y ahí, que está, es tuyo. ahí está apareciendo, sí, la verdad Sí, 341 198 0678 para que Nos manden sus eh, mensajes, su Whatsapp, alguna eh, denuncia o Algo, pues bueno, ya saben, no van a aparecer Los mensajes aquí en pantalla este, les vamos a dar lectura desde otro dispositivo que tenemos para que usted pues bueno pueda hacer este o mandar su mensaje correspondiente nos vamos a ir a un corte comercial es el segundo que hacemos pero no se despegue porque tenemos más de la información que presentarles a todos ustedes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 Bueno, pues ahí está, parte de, eh, pues, los eh, comerciales, gracias, ya regresamos, y Milton, pues, ya viste el, el bonito café, digo, falta el café, pues, pero esperemos que ya, ya, este, en, en la próxima mudanza, ya. Bueno, yo sí traigo café. ¿eh? A mí se me olvidó, pero, no, y mi termo lo traigo en mi coche, pero ya, esperemos en el, en la, en la próxima, este, las próximas emisiones, pues, ya estar, este... Viene una, una renovación, así es de que no se lo pierdan porque a lo mejor ahorita aparecemos aquí y el día de mañana ya aparecemos en, en otro estudio. Pero bueno, eh, cambiamos eh, de información y nos vamos a otro municipio también, no menos importante como lo es el municipio de Sayula, Jalisco, allá donde pues, le encanta ir mucho a Milton, ¿no? Para allá, para para esos rumbos sobre porque Milton ¿Eh? sobre todo a ti yo tengo no fotos, yo no tengo no, fotos tuyas, no nada de eso y fíjate precisamente Milton ayer eh, estábamos este platicando digo no sé igual pues nos puedes nos puedes comentar tú algún comentario acerca de eso ayer que vino la la lo que viene siendo el personal de la Liga Premier pues es gente que está eh, en diferentes puntos principalmente en la Ciudad de México y les llamó mucho la atención el tema de la, de la figura que estaba ahí en, en la antigua estación del ferrocarril Así, porque Sí, porque recordarás que pues bueno, pues ahí fue, fue el punto para tomarse la foto oficial con el, con el trofeo, perdón, fue el sábado El sábado, este, y les llamaba mucho la atención porque también comentaban acerca de Juan Rulfo eh, Estaban haciendo pues diferentes comentarios, <ríe> incluso por ahí uno decía que que pues en diferentes municipios lo han querido hacer suyo, ¿no? Pero en realidad Juan Rulfo es originario de, de, de Sayula, ¿no? Pues es que está la polémica, ¿no? Porque uh -huh. tanto Sayula como San Gabriel principalmente se lo están peleando a, a Pulco también, porque pues, <risa> hay actos, todos sacan actas de nacimiento, fe de bautismo, y no ha quedado exactamente claro de dónde, es, ¿no? Sayula tiene un acta de nacimiento, dice que es de ahí, pero San Gabriel también, entonces... Uh -huh. Es difícil, ¿no? Es difícil. No se puede asegurar exactamente dónde es. Sigue la discusión, pero como dijo Jorge Luis Borges de Juan José de Ruela, pudo haber nacido en cualquier lugar y en cualquier época y seguiré siendo grande, ¿no? Pues sí. Entonces es, es un símbolo de la región. Y hablando de Juan Rulfo, eh, pues vamos a hablar del festival que están realizando en su honor en, en Sayula, el famoso Festival Fera, que es el Festival Rulfiano de las Artes, ¿no? donde pues se inició el día 13 y concluye el día de hoy, 16 con actividades culturales, exposiciones del, fotográficas, presentaciones de libros, ventas de libros en el jardín principal, música, exhibición de películas y entre estas actividades el sábado hubo una que destacamos, que se presentó el libro de crónicas de Sayula un libro póstumo de don Federico Cárdenas que fungió como decirlo de un modo cronista de Sayula, pero también como periodista, ¿no? Tuvo, tenía y sigue siendo el semanario uh -huh. que él fundó. Este libro se generó cuando el historiador aún estaba con vida utilizando algunas de las conferencias que el historiador acumuló junto con otras en su mesa de trabajo. Estas conferencias, ahora capítulos del libro, son reseñas de la coronación pontificia de la imagen de la Santísima Virgen María Inmaculada como reina y patrona de Sayula. Mesones y arrieros del viejo Sayula, la evolución del servicio telefónico, crónicas e historiado, historiadores regionales, la antigua función religiosa las natura, naturales del Santísimo Sacramento y Sayula 1930-1942. Finales e inicios de dos épocas. Lucitas si y visión del siglo XX de Sayula, la primera fiesta del Carnaval, ¿por qué no volvió Cantiflas a Sayula? Que por cierto es una era una figura importante en, en Sayula que le gustaba venía mucho incluso había un cine Mario Moreno que, uh -huh. que era hay un él. bar no si no me equivoco pues de hecho no. es en el cine sí verdad Ey, Ey. es una parte del cine este y así diferentes eh, capítulos que son pues importantes para la historia de, de Sayula no eh, este libro se ha escrito con un estilo periodístico ágil y que sigue uno de los consejos que Azulín dictaba la claridad Así el lector podrá informarse de los temas citados en una comodidad lectora. Pues este libro fue presentado por Rodrigo Sánchez Sosa y Salvador Encarnación, quien es también historiador del vecino municipio de Zacualco. Pues ¿Y, es, ¿Y la respuesta, Milton, de la, de la ciudadanía? También pues eh, son actividades ne, meramente culturales. También sabemos que con mucha tradición este festival en Sayula. Y sí, como siempre hay una muy buena respuesta Para este uh -huh. municipio y para estas actividades Y estuvo pues, lleno el jardín con, con esta presentación Y después con una exhibición de Una película y, y un concierto Y sobre todo la venta de libros en el jardín principal Que es donde se pueden conseguir Estos tipos de libros que, acaban, que están presentando Y que son importantes para conocer la historia De este municipio Y cuando menos piensas que no Te puede pegar un evento cultural como esta magnitud Es cuando... Es una respuesta diferente, ¿no? O sea, sí, bueno, también ese festival ya tiene muchos años, ¿no? Entonces ya está, digamos, eh, en la agenda cultural de, de cada año de la región. Perfecto, Milton. Pues ahí está, entonces, parte de la información. Y bueno, pues eh, vamos a pasar de otro municipio a otro, porque pues ahora tenemos eh, información del municipio de Tuxpan, Jalisco, que pues eh, en uno se juntaron dos, ¿no? Por ahí creo que... Así es la versión, ¿no? No, no no, me equivoco A ver, ¿de qué? Eh, pues sí, con, digo, en, en un municipio se juntaron ah, dos, ¿no? ¿no? Vi, de hecho, eh, sí, sí. con lo de Zapotiltí en el curso Ajá. Aprovechamos y platicamos con la presidenta municipal de, eh, de Tuzpan, Claudia Gil Y bueno, pues platicamos sobre el arranque de la feria Que es lo que nos va a decir El día de mañana presentaremos lo que nos platicó sobre las obras que se, están que se van a realizar por, par, por parte del municipio con apoyos estatal y federal ya andaba más tranquila con lo de la manifestación o no ya ya ya, ¿Ya verdad ya, ya quedó solucionado <risa> también entre los que estaba era el presidente municipal de Piguamo con el que no, no tuvimos la oportunidad de, de platicar lamentablemente ajá pero bueno ahí lo dejaremos para la siguiente no perfecto no ir no ir porque está re lejos bueno entonces bueno, mi... es un municipio bonito también ¿no? Eh, es sí, sí, calor sí. ahorita no Piguamo es gran. es un no, no, no, olvídate Ahorita me, me gusta y averiguamos unas tortas que estaban ahí bajo uh, Junto a la segunda plaza que le, y un árbol que le llaman el del manguito, muy buenas. Muy buenas por Yo creo que como a partir de octubre, noviembre ya Ya hay que ir eh, ya, ya que esmera un poquito el calor, ¿no? Y no, y ya que pasen las lluvias Porque varias veces me tocó ir eh, con <risa> otras administraciones Y me tocó que, tener que quedarme porque llueve muy fuerte, muy, muy feo y de repente si sí había derrumbes en la carretera. Y, sí, sí, sí. Te queda, te quedabas básicamente varado, ¿no? Allá en tu... Pues no, no ha cambiado mucho eso. No, no, no, no sigue <risa> sí, <estoy seguro>. todavía. <risa> pero ahorita está el calor sí. insuperable y sí, aquí no, no lo eh. aguantamos. Eh, ahora imagínate sí. ya. Aunque nos han reportado que en Manzanillo y Tecumán está fresco, ¿verdad? Sí. sí. Y aquí estamos ardiendo. Sí. Hubo una lluvia, bueno, no, no lo quiero decir como una lluvia, pero sí una, un evento masivo de medusas. Que precisamente también tiene que ver mucho con la regularización del clima, fíjate Sí. No, son muchas cosas interesantes, la verdad Muy bien, pues vamos a, Pasamos a la entrevista A la entrevista con la presidenta de Tuspan para que nos platique sobre el arranque de esta feria Perfecto, vámonos entonces Claro que sí, estamos muy contentos, eh, dos años de pandemia y yo creo que también la gente está emocionada, está contenta y esperando estas festividades como igual este, todos los tuxpanenses y los invitamos, aprovecho la oportunidad para invitarlos a nuestro pabellón cultural que inicia el día de hoy, 13 de mayo y pues culminamos las festividades el día 23 de mayo con los carros. Iniciamos el día 7 con el evento de la elección de nuestra candidata, pues más bien la elección de nuestra reina de Tuxpan, Jalisco, donde la verdad fue un evento muy emotivo y pues muy bien organizado, ya que tuvimos la presencia de la Miss Universo 2014 y también la top model Carmen Campuzano. Así que fue una noche muy bonita y donde yo externaba a las participantes, que gracias por la confianza que brindaron a la organización y la verdad fue una noche inolvidable para todos los tuxpanenses y para toda la gente que pudo acudir al evento. Definitivamente, ¿no? yo creo que no solamente en Tuxpan, sino varios municipios, el hecho de, de pues poder ahora sí que tener estas, fe, estas fiestas, pues ayuda muchísimo a reactivar la economía que tanto hace falta, pues no solamente en nuestro municipio, a nivel estado y en, y en todo el país. Bueno, pues ahí está. Eh, ya usted ya lo vio la entrevista con la presidenta de Tuxpan, Jalisco, Claudia Gil Sí, va a haber actividades muy interesantes. Este, el jueves va a estar feliz, feliz la eh, esta banda de que da esta canción, banda del el mexicano. grupo de tu padrino, exacto, el tuyo, <risa> <risa> de banda el mexicano va a estar. a, a Ahí va a estar el pabellón cultural con ventas de artesanías, actividades, lleno de actividades todos los días. Que, las, por, que por lo que vi, que por lo que vi, el, mi banda El Mexicano es la es mi banda El Mexicano que estuvo aquí en, en Zapotlán, el día del cierre de campaña de MSD, no es este de... ¿El original? No, no, sí, sí es el original, el pero... País. Ay, se me, se me fue el nombre A ver, síguele Milton, ahorita para, para decirle a la gente Digo, bueno, para que luego no anden diciendo que les vendieron gato por liebre ¿eh? Pero, ¿qué más hay este, Milton? Este, va, va a seguir con las actividades Van al mexicano, ha habido exposiciones de pintura, de fotografía, presentaciones de libros eh, Va Ha habido mariachis Va a haber una expo ganadera para finales de, de, de este mes y sobre todo en el pabellón cultural Donde van a, poner a encontrar las artesanías Más in interesantes que se están dando En ese municipio de la fiesta eterna La agenda está Está interesante para quien guste asistir Y pues muchas actividades Para lo que se da Este fin de mes de mayo ¿no? El día 20 por ejemplo va a ser La, la gran charreada El 20 de mayo a las 4 de la tarde En la plaza de Tolos La Lidia en Tuzpan La entrada va a ser gratuita Van a estar Charros del estribo de Tecalitlán, charros de hacienda de Terla, de Tamazula de Gordiano y charros de la fiesta eterna de Tuzpan. También ha habido mucho deporte. Este va a, haber, uh, va a haber una cabalgata el día 22 de mayo desde Tecalitlán al municipio de Tuzpan. Va a estar buena esa. Va, va a estar buena. Sí sí sí. Oye ya corroboré la información. Que va, que a ver cuál. Este es mi banda el mexicano de Germán Román porque hay otra que es la de Casimiro Zamudio Pero esa no es, ¿eh? es la de Germán Román Por lo que vi en la en la imagen del cartel ¿eh? de, Del cartelito que nos, que nos proporcionaron Muy bien, y se va a dar la del 26 al 29 La primera expo ganadera en Tuzpan, Jalisco ah, no sé, Esa sí va este... a ser Entonces la que hubo aquí en Guzmán no fue, no fue ¿cuál? expo ¿Cuál? Por eso te pregunto, entonces no, uh, no bueno. fue Pues eso es lo que yo también pregunto No No sé, no me acuerdo <risa> eh, Pues apoyado por la SADER El gobierno municipal La SADER federal y estatal Y otras asociaciones Pues ahí va a estar toda la actividad Para quien guste lanzarse Al municipio de Tuzpan Y el día de hoy a las 7 va a estar un DJ Black Star A las 7 de la noche y a las 9 Los Iturbides, ambos en el pabellón cultural y mañana va a estar a las 7: Tenas Dance y el Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Tuzpan a las 9 de la noche. Desde las 7 de la noche en el Pabellón Cultura, que es básicamente en el jardín principal. Perfecto. Muy bien, Milton, pues hemos llegado al final de este espacio un... informativo. Sí, ya, ya, este, pues nos acabamos la información, pero bueno, todavía va tiempo, a haber. Y el tiempo, Y el tiempo también. <risa> Oigan, para reiterarles, este, el día de hoy. Eh, reincorporamos de nueva cuenta el informativo de, de la noche el que tenemos dos días por semana este pues bueno va a ser una dinámica un poquito más eh, diferente eh, creemos que también va a tener una, una durabilidad un poquito eh, menos de lo que estábamos pues ahora sí que acostumbrados a llevarles a todos ustedes pero pues viene una una dinámica completamente eh, diferente, los esperamos el día de hoy a las 9:30 de la noche a través de las plataformas digitales, redes sociales de Enlace Zapotlán, diario El Volcán. Para que usted no se lo pierda, es e informativo, es ZDB, el resumen que es lo que, pues bueno, aconteció durante este fin de semana. Y bueno, pues la segunda emisión eh, se la daremos a conocer el próximo jueves, de igual manera a las 9:30 de la noche. De lo que haya sucedido ya Del martes al miércoles O bueno, o al jueves todavía Durante el transcurso del día Para que usted pues no se lo pierda este Regresamos de nueva cuenta Sabemos perfectamente que fue Uno de los primeros eh, noticieros Pero ya se, va ya se va a manejar Como pues un, un resumen informativo Milton, pero detallado De la información este más destacada Y bueno, pues también agradecerle a la gente Que tuvo la oportunidad de vernos y de escucharnos el pasado viernes en 4 Televisión La verdad hemos recibido muy buenos comentarios En esta primera emisión Todavía nos cuelgan más Este, pero la verdad Tuvimos muy buena respuesta Y el próximo viernes A las 9 de la noche en 4 Televisión En el programa Hablemos de Frente Para que no se lo pierdan Así es de que, bueno, Milton, algo más que quisieras añadir pues nada, agradecerle al auditorio Por estarnos viendo esta mañana de lunes Y que tengan un buen No solo un buen día, sino una Gran semana, y pues aquí estaremos todos los días informando, ¿no? Buen inicio de semana y dale la vuelta ya. a la página ya después de cosas tristes Este fin de semana. Eh, ya no llores por la eliminación de las chivas eh, no. ni de mazonqueros. Todo Todos modos, Masonquero. Están la semifinal, así que todavía hay, sí. hay chance de fíjate levantar que otra ya copa, ¿no? Cené a gusto, ¿no? Después ya se acabaron las penas y ya puedes cenar tranquilamente. Bueno, hay <ríe> la opción de levantar otra copa, ¿no? Sí. No, y, y, lo peor, y también, eh, un, imagínate, un cruce, un cruce muy interesante, porque se pudiera dar una final regional. Eh. Está Sayula. Todavía sigue vivo. Sí, ¿no? Sayula, y está este, Mazorqueros. Entonces, imagínate, no, no se dio el cruce en semifinales, va contra se Titanes de Querétaro Sayula. Y este Mazorqueros va contra eh, Gorilas de Juanacatlán Entonces, si ambos conjuntos pasan Pues la final. imagínate, estaría Pero, muy buena estaría muy padre. la final Porque pues es un clásico regional y pues es un clásico este pues ya muy arraigado no entonces no, y sería pues sería interesante que la copa se quedara por lo menos en la región ¿no? sí y, y reconocer sobre todo ya a partir de estas estancias reconocer el buen trabajo que han hecho tanto el eh, bueno en este caso el municipio de Sayula y el equipo de Mazorqueros porque no te puedo decir que el municipio de Zamotlán está haciendo algo pero no bueno también ahí en Lánimas se maneja es privado no Sí sí sí, pero la verdad le ha dado mucho impulso también el, el gobierno municipal, este y pues toda la gente, ¿no? Entonces y aparte pues que es un campo pues eh, complicado, ¿no? Pero y, y así de que, su, su historia, ¿no? Sí sí sí, pero pero no no no descartamos, eh, sí, imagínate que se daría este cruce estaría estaría muy bueno, pero bueno Milton, Amor. este nos vamos aquí nos vemos el día de mañana en punto de las 7.30 de la mañana, yo soy su amigo y servidor Daniel García, que se la pasen muy bien y que tengan un excelente día y un gran inicio de semana gracias y hasta mañana